Bueno, seguimos acá en Primavera de Derecho, Jornada de Promoción de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva en el Centro Cultural Daniel Omar Favero en 117 y 40. Agradecer a todos quienes estuvieron participando, nos estuvieron escuchando y por suerte me toca a mí como estudiante de Trabajo Social de la Universidad de La Plata presentar a compañeras y docentes como Virginia Galván, docente de la Cátedra de Trabajo Social 3 a María Clara Ledesma, estudiante de Trabajo Social de quinto año, junto a Lali Gómez, su docente de Trabajo Social 5. Un poco me gustaría que puedan contar por qué están acá, qué, qué les pareció la jornada y estar hablando también de la importancia, digamos, que tiene nuestra universidad trabajando en articulación con distintos centros. Eh, de prácticas como prácticas de preformación profesional y digamos lo nutritivo que es encontrarnos después de dos años de pandemia a esta presencialidad, a esta articulación y lucha colectiva que estamos teniendo en el día de hoy. Bueno, arranco yo, soy Virginia Galván, estoy acá acompañando junto a mi compañera Agustina Di Piero esta jornada en la cual fuimos invitadas eh, por nuestras, eh, por el grupo de estudiantes de las prácticas de formación en el Centro Cultural este, Daniel Omar eh, Favero. Digo, no queríamos dejar de pasar digamos, esta oportunidad de acompañar la actividad y de agradecer especialmente a Meli y a Claudia, digamos, que nos alojaron digamos, durante ya casi más de cinco años, digamos, en esta experiencia eh, de participar, digo, que nuestros estudiantes se formen, digamos, en relación a derechos humanos y todo lo, digamos, lo que implica eh, transitar eh, este, este lugar. Eh, nos parece interesante, digo, justamente es lo que nosotras desde las aulas tratamos de promover, eh, digamos que las articulaciones entre, digamos, una de las cuestiones fundamentales que nos interesa trabajar y que promovemos para fortalecer esas articulaciones y hoy justamente eso se concretó, digo, y que estén, digamos, compañeras de los diferentes servicios de los hospitales públicos de la región es sumamente fundamental, sobre todo en este contexto y digamos que pueda conjugar también en esta actividad compañeras de, de quinto año, digamos que es otra de las cuestiones eh, fundamentales y que nuestra este, facultad de trabajo social este, boga, digamos por eso, no Digo, no podemos trabajar eh, nunca aislados, ni solos soles, eh, y bueno, esto, acompañar esto nos parece sumamente enrico, enriquecedor, así que bueno un gracias enorme, como siempre Meli y a, y a... Mamá, Claudia, y gracias por eh, continuar siendo nuestro centro de práctica y de verdad eh, siempre eh, rescatamos y recuperamos la gran labor que hace eh, Meli porque es la trabajadora social en terreno, digamos, y no alcanza a veces eh, pensar que la certificación, digamos, que acredita el paso de nuestras estudiantes, eh, digamos, nosotras eh, aspiramos a ir por más, ¿no? Digo, Meli es una colega, una compañeraza, bueno, gracias enorme. Bueno, yo soy María Clara, estudiante de Trabajo Social 5, ya transitando los últimos meses de la carrera. Mi práctica transcurrió con el Servicio Social del Hospital Gutiérrez. Eh, hace un tiempo se contactaron las chicas de Trabajo Social 3 con, con el Servicio Social del Hospital y convocaron la jornada. La verdad que súper importante, sobre todo para nuestra formación, que las prácticas sean articuladas con compañeras de otros años, eh, una, yo voy a hablar personalmente, aprendemos mucha, mucho de ellas, ellas aprenden de nosotros y la verdad que es súper enriquecedor la práctica, eh, la mayor parte trans, transcurrió en el hospital, eh, en los distintos espacios que el Servicio Social participa, también las prácticas de formación son súper enriquecedoras y sobre todo en, estos, en, este, en este tiempo post pandemia, también nos ha tocado hacer prácticas en pandemia que no ha sido tan fácil y bueno, ahora súper contenta porque... Hoy es la materialización de un trabajo de todo un año, sobre todo de docentes, de nosotros, de ustedes también que nos invitaron a participar y demás.